Sin dejarte de pensar, me sigue en bella y sigue tu vida, mi alma. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí, y todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna, cuando tu memoria te alumbra. Ya se han todas La razón me hablas en cualquier canción Tu nombre en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pido De mi pe